La final de la Champions, leer en público o un examen en que te lo juegas todo, son algunos de esos momentos que nos llevan a un mal hábito que se llama onicofagia, se lo traducimos, comerse las uñas. La fórmula para evitarlo comienza por uno mismo. Faltan tres días, atléticos y madridistas están de los nervios, la champion a la vuelta de la esquina y momentos como estos son los que nos llevan a comernos las uñas, se llama onicofagia. Pero, ¿por qué nos las comemos? Son mecanismos automáticos que no pensamos demasiado porque los tenemos ya muy interiorizados para eh, liberar la ansiedad, sobre todo. Miles de bacterias habitan en las uñas, en la boca de ahí que comérselas tenga consecuencias, infecciones, daños en los dientes... Para evitar comérselas, intenta identificar los momentos en los que no puedes resistirte. Tenemos que ser conscientes e intentar trabajar en darnos cuenta de lo que estamos haciendo para no liberar esos mecanismos que son muy fáciles, pero que nos llevan a, a, a comer uñas. ¿Y en esos momentos cómo lo evitamos? Pues tener las manos encima de la mesa, tener las manos ocupadas con un bolígrafo, con alguna cosa que me ayude a... Observa ahora tus manos y piensa en la imagen que das. Tiene un adulto que aparece, ¿no? un profesional, con las manos totalmente comidas, con heridas, con... pues eso siempre da una imagen un poco más negativa. Dejar de comerse las uñas es como dejar de fumar, hay que proponérselo. Depende de nosotros, tenemos que ser muy conscientes y tener muy clara la idea. Así que nada, durante el partido todos con el bolígrafo o con las manos en la mesa para no comernos las uñas. Sí.